Torre Caprese. Vamos a necesitar dos jitomates bola y queso mozzarella fresco, ambos cortados en rodajas. Lo sazonamos con albahaca seca y adornamos con una hojita de albahaca fresca un poco de aceite de oliva para emplatar adornamos el plato con reducción de balsámico ponemos una rebanada de jitomate seguida de una rebanada de queso y repetimos así hasta formar una torre podemos adornar con una rebanada de pan y una cereza